Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos agregar un fotograma de tipo video, perdón, de tipo imagen, a nuestro video interactivo en, en Excel Learning. Entonces, este, al igual que en el texto, eh, cuando uno inserta un, un video, entonces le, le permite la opción de si quiere detener el video o si quiere que, eh, en este caso, eh, siga el, el, el video, pero a que al lado le vaya mostrando una imagen. En este caso, nosotros este, vamos a necesitar insertar un video en el minuto eh, 9.12 y que vaya hasta el minuto 9.14. ¿sí? Entonces, para ello, es muy importante siempre identificar el tiempo en el cual uno eh, quiera que eh, muestre la imagen dentro de su video y eh, eso lo tiene que hacer ya anteriormente eh, del uno tiene del que, video que eh, estamos trabajando que, que estudiaré lo deberíamos el video de evitar de entonces podríamos editar, el, editar esos fotogramas que, que nosotros vayamos entonces, agregando poner y, esto en el y por último es el cuarto y el último paso acá, cuando estemos trabajando hasta, acá avanzando hasta llegar hasta, hasta ese tiempo curso de donde uno puede ver el tiempo diseño, 9,12. 9 con eh, 12. La opción es la opción en este caso de ¿sí? poder agregar una imagen ahí, paro el video ahí, ¿sí? Y este que termine en 9 con 40. Entonces primero tengo que este, fijar el tiempo acá en 9 con 12, voy a detener esto en 0,9 con 40 segundos, ¿sí? Entonces, va a mostrar el, el, el, la imagen que voy a subir ahora desde el minuto 9.12 hasta el minuto 9.40. Para ello, ya primero defino el tiempo en el cual voy a mostrar el, el video, eh, la imagen dentro del video. El video no se va a detener. Y a continuación, entonces, inserto la imagen. Busco la imagen, en este caso, que es esta imagen que tengo acá dentro de esta carpeta selecciono la imagen, le doy en abrir y esa es la imagen, le tengo que poner una pequeña descripción, entonces icono eh, de, de una cámara y eh, le doy en aceptar. Una vez que ya tengo esto acá disponible, entonces le doy en crear fotograma, le doy en aceptar y muy importante, siempre tengo que ir guardando. Una vez que le doy en guardar acá le doy en aceptar tenemos que ir a mirar esto en excel learning para ver cómo va que va, va quedando nuestro vídeo interactivo es muy importante hacer este control siempre entonces nos vamos nuevamente hasta el excel learning hacemos correr nuestro vídeo interactivo y entonces nos vamos acá vamos a buscar el minuto 906 ¿sí? hola a todos y, y bienvenidos, este poder eh, avanzar hasta ese curso tiempo, de y a partir de ahí entonces para ver diseño cómo se va a visualizar el, la imagen en mi... nuestro video interactivo ¿sí? entonces poder eh, voy a hacer clic acá, recuerden que el video no va a parar la opción en este caso este de poder agregar una imagen ¿sí? la Y a observar esta parte que va muy similar minuto, al, al al anterior un... ¿sí? la parte en... de inicio bien amigos espero que eh, les haya gustado este vídeo. si les gustó eh, denle un me gusta sí, síguenos en, en en nuestro canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video hasta luego